Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a enseñar a decorar unos envases feitos y hacerlos muy modernos y muy glam. Y bueno, si estás interesado entonces, por favor, sigue viendo. Bueno, primeramente lo que vamos a hacer es agarrar un envase. Yo fui a la segunda y encontré unos bases con unas figuras hermosísimas. Los envases eran verdes, eran feos... O bueno, no estaban como que... No quería cosas verdes en mi casa. Así que escogí estos dos que estaban súper divinos. Pueden agarrar cualquier maceta. Dejen mostrarles unas aquí que tengo. Ahora, no tienen que ser envases. También pueden usar como cositas como macetitas, este es de vidrio, pueden usar material de barro, de plástico, lo que sea. Creo que les va a funcionar de la misma manera. Y bueno, primeramente lo que vas a necesitar es pintura acrílica de tu preferencia. Aquí yo escogí, elegí negra y esta es la cantidad más o menos que le agregué de bicarbonato de sodio. Esto es para que cuando se seque, cuando pintes tu envase y después lo seques, le va a dar una una textura muy interesante y bueno, esta es la primera capa después de que termines esta le vas a poner una capa más en total le puse como tres capas este me, me quedaron como unos pedacitos así que solamente rellené esos pedacitos para la tercera capa Simplemente pónganle y ustedes van a ver una consistencia como media bultosita, por decirlo así. Yo quería que mis envases se vieran como si fueran como de barro, por eso le agregué demasiado bicarbonato. Va a ser un poquito más difícil trabajar con pintura, con mucho más bicarbonato, porque van a ver que le van a quedar unos pedacitos, unos huequitos vacíos. Y si al momento de pasarle la brocha, igual se te puede venir más rápida la, la la pintura. Si lo llegan a hacer, les va a pasar. Pero no se preocupen. Cuando esto se seque, ya después le ponen otra capita más, como les había explicado anteriormente. Y bueno, para mi otro envase, que es este de aquí. Decidí pintarlo de ese color amarillito. Dije, bueno, ya no tengo pintura negra. Lo voy a pintar de otro color. Y ese era el único color que tenía y me encantó. Me quedó porque siento que combina con algunas cositas que tengo aquí en mi casa. Así quedó este envase. Quedó súper divino. este Fui al al jardín, al jardín, a la calle y me encontré unos palitos y decidí ponerle estos palitos a mis envases, súper divino y estos envases negros también decidí ponerle esos eh, palitos al envase más grande el chiquito decidí dejarlo ahí, la verdad es que no sé dónde ponerlo, pero siento que todo encaja muy bien, lo puse aquí al lado de mi televisión, es súper bonito muy sofisticado, se ve muy limpio y bueno, así de fácil se hacen estos envases, les recomiendo que busquen un envase que tenga figuras interesantes por ejemplo, este me encantó que estaba ancho y luego súper delgadito del lado y luego del otro, este que tiene el huequito y bueno chicos, eso es todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo, no se les olvide ver estos otros videitos que tenemos por acá. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima.